Orlando Badía Hernández, Freddy, fue apresado en la comunidad El Guineal Tras ser señalado junto a Luis Miguel Payano como el autor de La Muerte a Palos El nombrado Jorge Luis López Almanzar, por supuestos motivos pasionales Defendiendo a de los amigos míos, que lo iban a matar, y el muchacho es muerto Y entonces sé, yo me metí a defender, él me llamó y me metió a defender los... Ellos discutieron primero Y yo me lo hizo decir, ¿Cómo tú le fue creado el palo entonces? No, yo estaba en mi casa, él me llamó, yo me pedí sí, la cajulla, yo fui, entonces estaban peleando. Y yo sí paso, el hecho de la cual acusan a Freddy se produjo en horas de la noche del pasado sábado cuando la víctima llegaba a la vivienda de su novia, ex pareja sentimental de Payano, a quien Freddy supuestamente defendía de una pelea a puños con el Ociso Ahora que se sepa también que no fui yo solo tampoco que le, que le di por entre los dos. O sea, que se sepa que tampoco fui yo solo que le di por dos.